mejor carnada de zona norte en carnaz alfredo luis garcía 962 tigre todas las carnadas para pesca de verano morenas anguilas lombriz masa harinados filete sábalo maíz Comunícate al teléfono 4749 0244 o al 11 60 43 32 chiquita el paraíso de la pesca de lisas pesca junto al guía matías elía salidas de pesca diarias en deslizador a las mejores zonas de pesca comunicate al teléfono 22 36 22 37 24 en facebook matías elía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 Instagram Escualo Oficial ¿Qué tal? ¿Cómo le va gente del pescador? Acá le traemos una nueva oferta increíble. A mí no me importa si aumenta o no aumenta el dólar. Acá no le damos ni cinco bolillas. Real Mitchell con carretel. Metálico Manija metálica Estrella con registro de punto pickup, manual O automático anti sin fin Super silencioso Montado sobre, sobre cuatro rulemanes Ideal para la pesca de mar Con una capacidad de casi 400 metros en nylon 40 No se lo pierdan Escuchen eh 16,900 pesos, un real Michel. Si no lo aprovechan ustedes, se lo va a llevar gente de otro lado. Pero el precio es único para el pes del pescador. Hola amigos del pescador y de zona pesca. ¿Cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrarles algo de colchones inflables. Ahora que estamos en plena época de camping. Eh, de pesca, está bueno tener un, un colchoncito cómodo si uno pasa varios días de vacaciones eh, y bueno, vamos a mostrarle por ejemplo tenemos diferentes opciones tenemos colchones de una plaza individual eh, para aquel que, que, que se va solo eh, quiere tener algo para un, un descanso en algunos días eh, tenemos colchones de dos plazas eh, en, en la misma línea que el, el de una plaza eh, colchones de fácil templado colchones tienen buena resistencia eh, tenemos por ejemplo acá otro modelo que es un colchón inflable de una plaza Este viene en tres piezas, viene con inflador y viene con, con almohada también inflable para que se quiera la mejor comodidad Y bueno acá queremos mostrarle dos modelos de inflador, un modelo de inflador de bomba y un modelo de niflador de fuelle de piel Así que bueno, tienen los datos aquí en la pantalla, por lo nos nos en la consulta, escriben eh, Está ahí que abonando si se tienen descuento, lo pueden abonar por mercado libre, por una otra página Así que bueno, nos se siguen Mira, tira lindo, ¿no? Acá estamos con Nico en el parque de los niños. Una pesca hermosa, mira que lindo sábado. ¿no? Espectacular. Le, le hicimos. Después de muchos años agarró la caña de vuelta, Nico. Muchas redes sociales pero poca pesca. Vamos, mira que lindo sábado. ¿eh? Poco pesca. Sí, canal poco pesca. No, no, para que te tire el medio mundo. No, no, acá no, no hay ayudantes tengo que todo está que Bueno, hijo, ¿no tío. Sí, un poquito. ¿Cómo un poquito? Un poquito tironioso. Tironía lindo, ¿cómo no? Sí, sí, lindo pico. Ponelo así, para acá. Hacia lo ancho. Ahí. Pero estiralo para acá. Lindo, Igual, escúchame, Para volver a la pesca está bueno. Sí, para volver, para de a poquito. Tiralo. A bajar y a curar. Dale. Está, ¿no? Vamos, Leo. Estrella floja, ¿no? La había dejado. Ah, claro. Para para Ay, qué... No, qué... y ahí hay piedra también. Algunas alguna veces se pierde también. Sí, pero bueno, pues, no, importa. No, no importa, hay pique. aliviano alguna pescada de pescate con una caña tan chiquita ¿Qué una caña de bolsillo pero eficiente y eh, va va va va la cuestión es que pesca igual ahora parece eh. eh, que Sintanea, hacer? veas linda linda linda una, linda, linda. decía ahí anda Estamos con harinado de GR, harinado de Bati, se lo dedicamos a Bati que nos dio el harinado, espectacular Cómo funciona. No le en la caña primero, porque está medio... Eso. Está medio floja la estrella. Mirá qué cañita, León. La, <risa> la traje en el bolsillo la caña esta. Es de juguete, sí. Mirá, mirá que sabor. ¡Claro! para esta pesca es pesca para, para los niños <risa> sí. la meten en cualquier lado esa cañita sí, está es barito un éxito que realinado se le digo vamos a bati que es sí. realinado estamos con león nico esta vez con caña bien livianita te gustó Acá es el más grande. El más grande con la más chile. Bueno, acá, para va para el agua, dale. Espectacular esa bola. Mira la cañita. Acá está la cañita. Espectacular. Novedades en la Unión Pesca. Ingresaron bolsas de dormir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 En Ensenada, Iberizo, Francisco de Micheli te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Cuenta con embarcación tracker de 7 metros de eslora, totalmente equipada. Comunícate con Francisco al 2215-748918, Instagram francisco -bajo de pesca Hola, ¿cómo están? Es para mostrarles este combo de lance de mar de la marca Tech. La caña es la Tech Fugitive, es una caña de grafito en 4 tramos, tiene una excelente, una excelente distancia de palanca, además de pasahilos totalmente reforzados, igual que la puntera totalmente reforzada. Es extra heavy, 10-30 libras, eh, soporta hasta eh, plomo de hasta 180 gramos. Acompañado de un Real Tech Maverick del modelo 7000. Este tiene una capacidad de 580 metros del 0,30 milímetros, su relación es 5-2 a 1, eh, 11 rulemanes, carrete cónico, metálico, excelente para lance, manija metálica también, este ril va cargado con nylon y con chicote, toda la marca Tech. Este combo lo podés abonar en 12 cuotas sin interés de 5.950 pesos. Sabés que todos nuestros productos los podés comprar en efectivo o transferencia bancaria con un 15% de cuento o en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Hacemos envíos a todo el país. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales, televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate el teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En Villa General Belgrano, Córdoba, hay Tue Posada. Cuentan con habitaciones dobles, triples y departamentos para dos y cuatro personas. Tienen una excelente y cómoda piscina. El servicio incluye desayuno. Disfruta de pasear por el hermoso entorno serrano con sus arroyos con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 40 17 79 o al teléfono 035 46 46 34 39 en Instagram Aitue Posada. Acá estamos detrás de cámara, mirá, la escena, detrás de escena. Otro pique, muy bueno, tienen en parque de las niñas. darlo a León acá para que entre en foco sí, está con la GoPro acá ¿Qué, qué? Yeah.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 I don't que la agarre más arriba la mano más arriba más arriba ahí van y este más para acá por arriba de este. vamos GR harinado siempre arranca muy linda pesca en el parque espectacular gratis divertida pesca liviana mira que lindo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 Espectacular, anda. ay, está bien, está bien. de marzo del 2023, gran concurso en Claro Mecó, 17 edición de las 6 horas a la Corvina de mayor peso. Organiza el club Echegoyen con más de 20 millones en premios. Primer premio, una Toyota 0 km Inscripción, 16.500 pesos. Comunicate al teléfono 02983 15464534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 la sombrita. Pero está enganchado con una línea? Entonces. loco. Ah, qué cosa que tiene. ¿Qué tenías de Zabalote? ¿La polenta? Aquí tenemos modelo oficial de Parque de los Niños. ¿Cómo tiraba? ¡Mierda! Este eh? es modelo oficial de Parque de los Niños. La presentadora de Sábalo. La presentadora de Zavalos. Sí, Pescadora sí. y Sábalo, sí. todos hermosos. Bueno, acá estamos con León, un gran youtuber, amigo de la pesca acá en Parque de los Niños, nos va a enseñar su truquito. ¿eh? Mira, harinado, Arenado dulce, con dulce de batata, ¿no? después comida para pollo bebé, con alguna polenta, con cualquier cosa, galletitas, rompí galletitas de supermercado. ¿sí? Sí. Esto sí. es esto que vamos a meter en bolso. Entonces, en cebador metemos arenado, en anzuelos, Sí o sí, hay que, anzuelas tienen que flotar, por eso, terropol o goma eva. Banderitas sí. de goma eva o bolitas de terropol. Esto terropol se usa en, digamos, en construcción, en piso algunas veces tira, después puf, se llena puf con terropol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 y se queda cebador y mucha comida cerca. Algunas pequeñas fracciones van a ir con corriente. Entonces, veces este va a buscar de dónde viene comida. Algunas pedazas más grandes va a quedar cerca de cebador. Por eso va a estar como un camino por corriente hasta punta donde está cebador. Sirve para sábalo carpa bogas, bueno, todo lo que tiene más. Bueno, vamos. <risas> Te felicito por tu éxito en el canal, eh. Gracias. Espectacular lo tuyo. ¿ver? Divertimos. Es para divertirse. Que es para divertir. es divertirse, sí, sí. Claro. Acá estamos esperando. Ya sacó León. Un... ¿Lo sacaste, no? Sí, sábalo. Sí es más. Que día, ¿no? Ah, espectacular. Más que día, ¿no? Lindo día y con pique. Estamos en el parque de los niños.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 ¡Qué lechoso! Alto sábado, amigos. A ver, más fotito, este, este mirá. Tiro ¿eh? de ¿no? ¿Lo volvemos? Lo volvemos. sí. Vale. Ahí sí. Este está bien viviendo, ¿eh? <risa> Sí.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 no, anda muy bien, la verdad es que... Gracias, a Pati te lo sobre este bueno, gracias León. No, no, no.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 o las de CO2, conocidas como CO2, eh, que algunas de ellas tienen los balines de plástico de 6 milímetros, esas son las que se utilizan para Airsoft, y si no, las de CO2 clásicas calibre 4,5 que utilizan los balines de acero en calibre 4,5 esféricos, ¿no? Estos son los de plásticos de Airsoft, clásicos. Y todos estos modelos que vamos a mostrar utilizan la garrafita de 12 gramos, sí esa garrafita que es descartable, que rinde un montón de tiros, es muy económica, a veces la gente eh, tiene miedo a comprarlo porque dice, después tengo que comprar la garrafa, no, la garrafa es muy económica y los balines igual, así que uno, por eso no lo duden. Eh, bueno, algunos modelos de los que tenemos disponibles en nuestro local, son, los podemos ver acá, han entrado revólveres, así que hace rato que no entraban, esta es una copia del Col, Python, muy lindo revólver, la CZ Duty esta 75, esta es una pistola ya que tiene blowback o sea cuando tiramos, cuando disparamos mueve la corredera para atrás simulando ser un arma real la Versa, la Versa BP9 también que es un clásico ya también con blowback esto tiene el peso real de la pistola es exactamente igual de hecho tiene la licencia de las marcas para poder hacerla porque son copias exactamente iguales y cuando tiramos tienen blowback todo como una pistola real después hay algunas que son de polímero sin blowback, por ejemplo esta es una Umarex, que no tiene blowback, es toda de polímero, es un poco más económica, pero está muy buena también, ¿no? Esto solamente apretamos el gatillo y disparamos, hasta que nos quedamos sin balines o sin garrafas. Acá tenemos por ejemplo la de eh, Smith Wesson, también, esta no tiene blowback, pero la corredera es metálica, ¿sí? tiene el peso real y es exactamente igual a la pistola original. Bueno, si sí, hay un montón de modelos, de Versa, Col 1911, Beretta 92, la Col Defender esta, que es hermosa, toda metálica, hermosa, bien compacta, exactamente igual a la original, como decíamos recién, y bueno, como siempre decimos no duden en comunicarse por estos modelos, o no, no estamos disponibles, o disponibles. si alguno no tenemos, bueno, lo podemos conseguir, así que esperamos su consulta, envíos a todo el país como siempre, nos estamos viendo en la próxima con más novedades. pescadores, bueno, el 15 de enero del 2023 se llevó a cabo en Tapalqué, provincia de Buenos Aires, este tradicional evento de pesca de carpa, un evento que va creciendo año tras año, y bueno, hasta ahí se acercó nuestro amigo Horacio Pascuarelo de Tónica Pesca, a quien le agradecemos estas imágenes un torneo como siempre muy bien organizado en una ciudad hermosa con esa costanera limpita, pastito verde hasta el, hasta el río, el arroyo realmente mucha concurrencia, se dio muy bien la pesca de carpas una especie que año a año va eh, logrando más adeptos realmente pescarla con un equipo liviano es una muy linda sensación eh, se está metiendo ya en la Argentina el carp fishing este, como una, una opción muy buena para los pescadores deportivos, así que se la recomendamos a aquellos que no han probado, pesquen carpas, que realmente es muy, pero muy bueno. Queremos agradecer a bueno a los organizadores, en especial a Martín, y bueno, también a Horacio Pascualielo, lo pueden seguir en Crónica Pesca con sus informes, donde los van a mantener muy bien informados acerca de dónde ir a pescar, y también en su programa Aventura a dos orillas. Bueno, llegamos a que nos recibe Matías Rubino, re responsable, yo diría, le voy a poner responsable absoluto, Matías, pero has laburado durante un montón de periodos para lograr este evento que viene creciendo año a año. Y sí. esta vez, otra vez, arrancamos la mañana con una gran convocatoria. Estuvimos anoche viendo la cantidad de pescadores que están recibiendo sí, sí, y sí. va a ser un éxito. La, la verdad que sí, bueno, eh, no soy yo solo, ¿no? Hay un sí, equipo sí, sí, muy lindo. Claro de trabajo, eh, que bueno, somos más que, que un equipo, somos amigos ya, porque claro. bueno, tanto tiempo compartimos un montón de cosas, es lo lindo de todo esto, eh, y es la única manera creo que se pueden lograr las cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Trabajando en equipo y bueno, y tirando todo para el mismo lado, ¿no? Claro. Y bueno, y sí, la verdad que todos los años eh, nos sorprende la cantidad de gente, es un concurso que es un, un arroyo, eh, no es un... No es mar, ni es una gran laguna. Claro, no están ofreciendo es un, un super espacio de pesca, sino algo propio sí, de ustedes. 20 metros de ancho, lo más ancho, 25, 30 claro. lo sumo. Eh, sí, una costanera hermosa, toda arbolada, el pasto cortito, porque es un predio municipal. Uh -huh. eh, que, bueno, se mantiene durante todo el año. Eh, y bueno, y la gente le gusta, tiene sombra se siente incómodo se ha hecho un concurso muy familiar. Bueno Matías, dame un poco ¿qué, qué, para vos cuál es el secreto de haber logrado un concurso tan característico dentro de la Provincia de Buenos Aires, estamos muy cerca de Capital Federal eh, y cómo, cómo el pescador regional lo tomó como propio, no? Sí, eh, bueno, primero creo que eh, la organización, eh, siempre tratamos de, de que el pescador se sienta cómodo uh -huh. eh, la organización, la transparencia eh, Son esfuerzos que realizan todos los, los que laburamos uh -huh. Que ha hecho que, que el concurso sea transparente, crezca eh, La gente se siente muy cómoda La gente de que también es muy amable uh -huh. Anoche, no sé si viste, asados en las veredas Las filas vienen, juegan a las cartas Es eh, muy especial, es un folclore eh, muy lindo Que mucha gente viene desde el jueves y se instala. Jueves, viernes, y están al rayo del sol y no les importa, y ponen una carpa, ponen un toldito, y a la noche se junta el del auto de adelante con el del auto de atrás, claro. comen un asado, juegan al truco, y así, y les gusta, y bueno, nosotros tratamos de, de brindarle todo, le ponemos algún baño químico, claro. para que estén cómodos, eh, es un conjunto, ¿no? Un ida y vuelta, creo. ¡Qué lindo! De la gente que nos da satisfacción y nosotros que le respondemos con lo que más podemos, ¿no? Bueno, es, es, esto siempre... Nunca me termino de sorprender con, con lo que genera la pesca y creo que esencialmente la pesca lo que tienes como un eje es la amistad, es lo que me dice Matías, este, este vínculo que se va generando año a año, momento a momento, y ustedes va por décima cuarta edición, y ahora, ¿qué número esperan para vos? Mira, este año eh, bajaron un poco las inscripciones. Sí. Que nos está pasando a nosotros y a todos los concursos. Estamos en la Argentina, Matías. Estamos viviendo un momento muy Una situación económico, muy distinta. Muy complicada. Es muy muy difícil complicada. Pre prever. Eh, así que... Nosotros calculamos que este año vamos a andar en. Alrededor de las 600 cañas. Bien. No, todavía no tenemos los números finales, pero bueno. Bien. Eh, eh, yo creo que ahí va a andar. Muy eh, bien. Que hemos llegado a 1.100. Claro. ¿Viste? Pero bueno. Eh, es el comentario de los pescadores, está difícil. Está difícil. Donde difícil. participaba el marido, la señora y algún chico, hoy participa uno. Parece, claro. Sí, obvio, obvio. Se siente mucho en la se economía siente, familiar. Se siente. Y tiene Esto vinculado, estamos en vacaciones. Característica también del concurso es hacerlo en enero, en ese momento siempre. Tercer fin de semana de enero. Uh -huh. El año pasado, debido a un brote de la pandemia, Cierto. lo suspendimos, lo hicimos el 27 de febrero. Uh -huh. Eh, pero bueno, fueron por fuerzas mayores, Está bien. fue una decisión correcta aparte, porque había mucho brote, eh, pero siempre es en enero. Eh, por lo general adoptamos ya el tercer fin de semana, entonces no interferimos con otros concursos, eh, tratamos de respetar otras instituciones. Pero de hecho te digo, o sea, viendo un poco, yo siempre hago este, por debajo, siempre lo que trato de contar, nos ven en toda la Argentina, en el exterior, pero también... Digo, mi, mi pertenencia a Buenos Aires, entonces siempre la, la comunicación con mis amigos, los pescadores, los porteños que tengo habitualmente cerca, es, ojo, tenés un lugar muy cerca, muy lindo para disfrutar en familia, de paso la pasas bien. te me en el concurso y te llevaste unos pesitos, sí, yo creo sí, que sí, es para sí. tener en cuenta en una fecha del año que uno tal vez queda medio rengo con el tema de vacaciones. ¿Te puedes pasar un fin de semana? No, no, lindo, aparte de que es muy lindo. Muy lindo. Una ciudad muy limpia, muy ordenada, Ajá. muy tranquila. Sí, Fíjate sí, todos los autos baliario, abiertos. Una tranquilidad familiar. Dejar los autos Buenísimo. abiertos, la llave puesta. Eh, Buenísimo. Te olvidas un celular, una visitera, nadie te toca. No, nada. no, muy lindo. Muy lindo. Eh, es, en ese sentido, tiene un camping muy lindo, un bañario muy lindo. Sí, sí, sí. Tiene una pileta municipal hermosa. Hay un complejo termal que es gigante. Sí, sí, es Que está próximo a inaugurarse. Va, que ser va a ser... No, aparte, uno ve la estructura. Y le parece que no pertenece a, a un pueblo claro. o a una ciudad de la, del interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿eh? claro, claro. Pero bueno, son Bien, cosas imagínate. que suman eh, mucho, se hace mucho hincapié en el cuidado del ambiente de Acantape. Sí, sí. Vos, vos observás, está todo limpito. Se nota absolutamente. Cuidado del arroyo, de claro. uso de energías renovables. Bien. El municipio se, se, se enfoca mucho en eso. Es uh -huh. un, un, una meta que tiene y bueno, se enfoca mucho, tenemos un. Planta de tratamiento de residuos, viste, es, es lindo. Porque es ¿eh? parte del ambiente. Lo dijo él <ríe> y tenemos y que, que es cuidarlo. Eso, no, no encontrás otra palabra. Cuando entras al pueblo y vas para recorrer, ¿sí? qué lindo, qué lindo, qué lindo, te sorprendes estamos muy, por eso digo, yo lo, lo uno con esto. Muy cerquita de Buenos Aires, 260 kilómetros, tres horitas de viaje con unos dos termitos de mate. Y estás acá <ríe> sí, pasando sí. un fin de semana en familia y de paso a pescar. Gracias Matías, éxitos Gracias por estar te, arrancando por por esto haberse... y nos quedamos hasta el final. Gracias por haberse acercado, eh, la verdad que es un gusto conocerlo, nos conocemos por ahí por teléfono, sí, señor. con el amigo ah, verdad, Jorge Diviaso también, eh, pero bueno, eh, ahora nos conocemos personalmente. Gracias, gracias Matías por recibirlo. Un gusto, igualmente. Bueno, acá nos quedamos eh, a pescar en Tapalchi.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 entre Ríos, operador Hernán Fiorentini, celular de contacto 3382 -44 en Facebook Hernán Guillermo Fiorentini, también seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo Carranza Pesca, te esperas para que disfrutes una excelente jornada de pesca.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 como Pesca Mijael ya estamos preparado. todo listo. ¿Todo listo? Todo listo. Bueno, el eh, nombre y apellido así lo vamos Matías a de Anta. ¿Cómo? Matías de Anta. Matías. Acá estamos con Gonzalo Miranda. Sí. El muchacho acá. buscar buscar Sagra. ¿Son del equipo de Chivilcoy? de eres? Pesca, los amigos de Chivilcoy. Muy bien. Tengo saludos especiales de nuestro editor, Eduardo Piscone. Eduardo, amigo amigo nuestro, sí. es ¿Amigo seguro? Sí, sí es amigo. Saludos grandes para Amigo piccoli, y ya. compañero de pesca, aparte. Mm. Hemos hecho una bueno, Edwin es cierto lo que me dijiste, porque yo dudaba, ¿viste? Edwin no tiene buena fama en el barrio, pero bueno, eh, No, ¿sí? Con, sí, ustedes, sí, con ustedes veo que sí. Bueno, cuenten algo, algún secretito algo con respecto a la pesca, masa, ¿qué utilizan? ¿Qué, qué carnal eh, utilizan? Acá un masa de, de distintos tipos, uh -huh. eh, lombriz, camarón, no vamos a decir cuál es el que funciona porque después no. copian el secreto, Ahora eso, no. eso es lo que <ríe> <nosotros>. Ahora, no. <ríe> Ahora no se dice porque estamos por arrancar el curso. Exactamente. ¿Cómo ven el nivel de está medio bajo, está bajo sí. sí. pero va a dar caliente. Sí, sí va a dar ¿cuál es la técnica? ¿de fondo? ¿de flote? Sí, tenemos, yo vi mucho paternoster por acá, por ejemplo, tenemos de todo, acá el muchacho va a ir de flote, Ajá. yo voy de fondo, él va a ir a media agua, vamos, como somos un equipo, cada uno va a probando, a vamos probando, él encarna con algo, yo encarno con otro, él sí. encarna con otro, es un equipo, bien, la ves, tres solo ¿Cómo estás, querido? Bien. Tejoro, estamos por arrancar. ¿Ya está? ¿Estamos ya estamos, ya estamos. Hola, Barría, ¿no? Hola, Barría. ¿Cómo es un grupo de pesca, club? ¿Cómo eh, es? Un grupo de amigos. Grupo de amigos. el grupo de amigos somos bastante y, así bueno, siempre vamos a todos los concursos. Bien, bien, bien. Bueno, así ¿es que? la primera vez que viene? No, todos los, años, bien. todos los años. Todos los años. ¿Y cómo ven ahora el río? ¿Qué expectativas hay? Y para está, está floja. ¿Sí? está flojo. Para nosotros está, me parece que está flojo. Va a costar. Sí. Va, a costar. Sí. va a costar sacarlo. Bueno, y en otras ediciones qué puesto habían logrado. Y, ah, sí. ¿Y la hija cerca? de mi compañero salió cuarta, me parece, el año pasado. Ah, bien, La bien. hija de, que esta vez no vino, pero bueno. Muy bien. Así que sí, en Algar salió.. El tapalqué salió primero. Ah, Así eh, que venimos. Bueno, vine, ya viene con, con, con un ranking. Sí, ¿no? sí, bien, venimos, venimos, venimos, venimos. Ah. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Pablo. Bueno, por? Bueno. Participar. Como Mira, hay algo que todos me dicen. Lo lindo que la pasa, lo bien que lo tratan, Sí, este, sí, lo, la, gente lo apalque, de la gente La gente apalque, de los organizadores, todo, todo, todo. Es más, yo tengo parientes acá, así que. Sí, sí. Muy bien. Así que, pero igual, todo, todo. Va al almacenero y tréstate de 10 y todo. Todo el te da una mano. Sí, sí. ¿Dónde pescan ustedes en la barriga habitualmente? En el arroyo Tapalqué también. En el arroyo también. Sí, que pertenece a este, digamos. Ah. Perfecto. Así Entonces, que conocen bien la pesca. Sí, dentro de todo. Uh -huh. Bueno, bueno. mostrarme un poquito la línea que vas a usar. Eh, es una línea tradicional. Tradicional, sí. Tradicional, dos corredizos. Bien. mito de cuánto usa acá? De 15, 20, no, depende. Más. Depende, sí. ¿Y el anzuelo qué, qué tamaño tiene que ser? Eh, como para este saco. No, no, no, no, nah. no, no, y ya estamos por arrancar. Ah, no, no hay problema. Ah, grande. Sí, sí, importante. Un anzuelo importante. Ah, sí, Estamos sí. buscando. Y la grande. Ah, vamos, arriba. vamos a la vamos grande. Arriba, Después para arriba. chicarse hay tiempo. A <risa> <risa> para buscar la <risa> chica hay tiempo. Bien. ¿Y cómo es? Hay que lanzar al medio, cerca. Y hay que buscarlo, hay que buscarlo. Por ahí notas que andan en el borde y bueno, la buscáis en el borde. Si siempre no... con el masa o hay algún otro tipo eh, No, no, siempre masa. Nosotros uh -huh. por ahí, bueno, choclo. Por ah. ahí depende de los lugares. ¿viste? Bien. Algunos pescan con mora. Ah, con pen, mora. Con mora. Mirá. Bueno, por ejemplo, allá tiene una planta de mora. Sí, y come la come mora. Come mora. ¿Esta es la señal que está arrancando el concurso o qué? No. Ah, sí. Sí, sí. está arrancando el concurso. estamos arrancando. Listo, estamos. me corro. A ver cómo arranca los pies de la barriga. Ah, no. pato. Pato, estamos en Tapalqué y nos recibe. Él me dijo así, me dicen así, el gallego, el gallego, el gallego Rodríguez y bueno, el gallego está eh, a cargo de un área que bueno, vinculada al deporte y también al turismo. Gracias por recibirnos y sorprendido, yo no había visitado Tapalqué de las grandes posibilidades que hay en una localidad muy cercana a Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a Tapalqué. La verdad es un placer y un orgullo tenerlos acá compartiendo e informando eh, a los diferentes puntos de, de Buenos Aires, bueno, en la provincia. Eh, más que nada, bueno, eh, disfrutar de este evento tan lindo claro. que está, para Tapalqué, de mucha gente que, que viene de la zona eh, a este concurso que ya hace años que lo vienen organizando los chicos que eh, sale excelente uh -huh. y bueno, está, que vengan a disfrutar de Tapalqué que, que es una ciudad muy linda, muy, muy tranquila de mucho cuidado del medio ambiente eh, así que bueno, eh, muchas ofertas para, para hacer, digamos muchas cosas para compartir, tenemos el arroyo Tapalqué, que está el balneario, que viene mucha gente de afuera a pasarla, uh -huh. a pasarla bien. Todos los fines de semana tenemos eventos para diferentes eh, rubros y bueno, tenemos en el actorio municipal para, para que vengan a compartir y bueno, y sobre todo pasarla bien en familia. ¿Cómo, ¿Cómo son las posibilidades de hospedarnos? ¿Hay, hay un algún camping? Hay, bueno, hay un camping uh -huh. que está a muy poquitos metros del de club de pesca uh -huh. eh, Menos de 50 metros Después está, hay un servicio de hotel que, que, que lo está atendido por una cooperativa de chicos, de jóvenes. Eh, de, el Tapalqué, tapalqué. El, el Tapal Pero se llama así. Se llama el se Lo vamos a recomendar, nos estamos hospedando ahí, impecable. Impecable. Bueno, eh, bueno, Malero. alegro sí. eh, Bueno, hace muy poquito empezaron a trabajar uh -huh. y realmente le está yendo muy bien. Sí, eh, muy lindo. Eh, realmente cada vez más personas vienen a Tapalqué, sí, que sí, para sí. nosotros es buenísimo. Apostamos a eso. Uh -huh. eh, tenemos un futuro que con, con las termas y ojalá que. ...cada vez más gente... Eh, ...tengan emprendimientos de, de hospedaje... ...hay muchos hospedajes hoy en día... Eh, ...hay fácil... Eh, ...entre 30... ...y 40 cabañas... ...y casas donde pueda la gente... ...pueda venir, pueda alquilar... Ah, hay una manera de alquilar... Entonces, ...de forma privada... De, ...de forma privada para que, que puedan venir... ...y, y puedan compartir... Uh -huh. eh, ...una estadía en Tapalqué... Eh, ...sin ningún problema y, y, y realmente... Eh, ...cada año... Eh, hay más demanda y eso es importante, se nota el crecimiento y la apuesta de, de lo que es Tapalqué para, para un futuro, ya sea lo que es el bañario que cada año se hace un poquito más y ahora hay un proyecto muy importante que son la, las termas de Tapalqué uh -huh. a 250 kilómetros de, de lo que es el capital claro. Buenos Aires para que vengan a disfrutar y realmente... 4 kilos 60 gramos Roberto Morales... Se lleva 300 mil pesos. Bien. ¡Vale! ¡Vale! Felicitaciones. Acá, y la remera de la selección. Y vamos rapidito con el segundo. Leonardo Ricciardi de Lobos, 4 kilos. 400 mil pesos. Necesitamos los, los trofeos y. Que vengan los trofeos. Vamos, una barbaridad, bueno. Y el primero que se prepare, ¿eh? ahí te lo paso a vos, ¿eh? Este es el local de parque Raúl Oraminame. 4,805